¡No hay nadie en este gobierno que pueda decirme qué pasa con la Comisión! Pues, en realidad yo estoy esperando a que Dios me ilumine para poder decirte algo. <tose> Canto zángano, esa comisión lo que quiere es quitarle el poder del partido a la UPR. Di, dile, dile algo, di, di, dile que la, la comisión de control fiscal tiene que ver con esto. ¡Zángano! Pues Dios acaba de iluminarme y me dijo que vamos a esperar de un informe de Ucrania para pa poder responder.